¿Qué tal están? Buenas noches, bienvenidos a Los Intocables en Distrito Televisión de este primaveral y maravilloso y soleado día en Madrid y en buena parte del territorio nacional martes 18 de abril de 2023, que insisto, es un día de verdad, pues, pues para dejarlo todo e irse al campo, irse de picnic, darse un paseo y disfrutar de lo bonita que es la primavera si no fuera por la maldita alergia, por lo demás, el día es inmejorable y creo que todavía que no ha terminado tiene visos de mejorar. Ayer les dije que los lunes eran días complicados porque uno tiene que ir haciendo pues como el camión de la basura, tiene que ir barriendo todo el excremento de marketing político, toda la mercancía variada y todo el humo que han vendido. A lo largo del fin de semana los políticos, algunos políticos, cuidado, sobre todo los de la más mugrosa izquierda y extrema izquierda, durante este fin de semana preelectoral. Los martes son días más simpáticos, más divertidos, porque se confirma lo que habíamos dicho los lunes, que como la mitad eran anuncios irrealizables o que ya estaban realizados o que ya estaban anunciados dos años antes, o que eran menos brindis al sol, o que eran meras basuras lo vuelvo a repetir, de argumentario y de marketing político, pues era digno de ver esta mañana los equilibrios que han tenido que hacer, bueno pues ahí estaba doña Nadia Calviño, qué papelón qué le dirán a esta mujer cuando vuelva a Bruselas a su puesto de altísima funcionaria una economista que según decían tenía un gran prestigio, era directora general, que no es cualquier cosa en Bruselas, cuando se vino para aceptar la oferta ministerial del figura, salieron ciento y pico tíos a aplaudir. ¿no? A las escalinatas del, del edificio. Digo que ¿qué dirán de ella cuando vuelva? Porque esta mañana tenía que esforzarse en bueno, pues en explicar un, una ocurrencia del figura, una más, la enésima que se le habría pasado por la cabeza a él en su mismidad, a su sanchidad, diez minutos antes, ¿cuál es el de liberar? 50.000 viviendas que como ya les dijimos ayer, y no voy a reiterar lo ya dicho y lo ya sabido, ni las tiene la Sareb. La mayor parte de ellas, que no son ni el 40, ni el 50% no, el 90, más del 90% son directamente inhabitables, porque no es que sean, como se decía hoy en algún medio tibio, o incluso de centro izquierda, sean viviendas que necesitan, bueno, pues una cierta reparación, restauración, son auténticas chabolas. ¿Y por qué lo son, desgraciadamente? Pues porque por eso se llamaban activos tóxicos, por eso se creó un banco malo, porque después de aquella maldita crisis del 2008 hasta el 2012, hasta que Rajoy evitó otras cosas no las evitó y estamos como estamos por, por culpa de aquellos barros, pero evitó que nos intervinieran formalmente, eso era absolutamente incolocable, ni había forma de ponerlo al mercado. ¿Cómo sería de incolocable que esta tontería ya se le había ocurrido hace seis o siete meses, según decían esta mañana en los pasillos del Congreso, los de Podemos, y fue Nadia Calviño y fue, y fue, y fue Sánchez y alguno más los que les dijeron, primero, que, que eso era una bobada, y segundo, que un organismo público como el, el famoso o la famosa Sar no estaba para esas cosas bueno, pues resulta que además eh, esta mañana eh, extraigan o retengan este dato, España tiene uno de los parques de viviendas sociales más bajos de toda Europa un 3% aproximadamente el objetivo es llegar a un 20% pues como esos países que tanto le, le gustan a la izquierda, ¿no? como Dinamarca, como Noruega como los Países Bajos, etcétera bueno, salvo para que se vaya Ferrovial o alguna gran empresa española ellos que tienen un 20% de vivienda social ¿en cuánto tiempo lo van a hacer los socialistas? ¡Guau! Wow, en 20 años. En 20 años... Pedro Sánchez estará como las ranas, ni criará pelo. Esta mañana la oposición pues, le ha zurrado de lo lindo en esta cuestión y en otra. Feijóo, bueno, pues entramos dentro, seguimos dentro, no crean que voy a ser ni más ni menos amable, contrariamente a lo que piensan algunos, dentro de la mercadería electoral, pues ha presentado su propio plan, ha hablado de un pacto de, de Estado, y si no hay pacto de Estado, bueno, pues eh, llega al gobierno, lo ejecutará él, ha hablado de incrementar suelo público, eso está bien, porque es lo que recomiendan los que saben de esto, los técnicos, los economistas, ha hablado pues, de, de incrementar el volumen de viviendas, tanto en, en alquiler como en venta. Ha hablado también de ayudas directas a los jóvenes, de suprimir pues, pues esas cositas que a un joven que se emancipa y que por primera vez accede a un alquiler, pues oiga, le vienen bien porque no están sobrados de, de dinerito. Si ya tienen trabajo, ya son afortunados pues financiarles el, el, la fianza, ¿no? las dos fianzas estas que te piden, darles ayudas directas lineales de hasta mil euros, he llegado a leer, hace unas horas y cumplen determinados requisitos o ayudarles en un porcentaje que podría oscilar en torno a un 15%. Bueno, les explicaremos las propuestas fiscales que sí, perdón, de vivienda que sí que parecen un poco más serios, más serias, tanto del Partido Popular como de Vox, que las he extraído de, de, su, de, su propia, de su propia página y que tienen construidos una serie de cuadros y una serie de informes que son altamente interesantes. Les hablaré también de cómo los diputados del Grupo Socialista pues han tenido que humillarse y arrodillarse, por mucho que digan, como decía ayer y esta mañana también alguna otra ministra Raquel Sánchez y alguna otra, que eran cuestiones semánticas solo, lo que le habían aceptado al Partido Popular, dices, coño, es que todo el código civil y todo el código penal y todo el cuerpo legislativo y tengo eh, un letrado eh, en la mesa que está todos los días en sala, pues al final es una cuestión de sintaxis y de semántica todo para no reconocer que han tenido que arrodillarse y que humillarse ante el partido popular que les ha hecho morder el polvo y les ha, vamos, les ha apoyado claro, pero es que ha sido prácticamente la única formación política de la Cámara que les ha apoyado para reformar esta maldita ley del sí es sí quiero destacar Debo destacar y destaco, que dijeran en, en tiempos, otros mucho más brillantes que nosotros, que Vox también ha tenido una posición muy firme. ¿Cuál ha sido la de Vox? Y la vamos a explicar y escucharemos a Iván, y escucharemos también a Carla Toscano, pues eh, negarse a esta pantomima. Porque Vox ha dicho, que lo hemos dicho en esta mesa mil veces, o se deroga esta ley y se hace una nueva, o con nosotros no, cuenten ustedes. Porque esto a lo que está contribuyendo el Partido Popular es a poner parches ...y a poner malos remiendos... ...a una situación que ha generado... ...alarma social, para todos o para casi todos... ...ah no, para Rufito no... ...ha dicho Gabriel Rufián... ...que esto es por razones que todos sabemos... ...es decir, electoralistas... ...y que no había suficiente alarma social... ...lo que han dicho las de Podemos, se lo, se lo ahorro... ...porque aparte de ser un insulto... ...a la inteligencia, porque por no saber... ...no saben ni hablar... ...pues, pues tienen ya un odio acumulado... ...que ya claro, pues como tienen que odiar... ...ya tanta gente, ya, ya están desquiciadas... Por que siguen odiando, al PP y a Vox por un lado y a Ciudadanos también, que está o trata de seguir manteniéndose en el centro y ahora odian a media izquierda. Les hablaremos si tenemos tiempo, que no sé si vamos a llegar a eso, pues de cómo la sequía nos está temorando vivos. Prepárense para un verano de incendios, desgraciadamente eh, con unas consecuencias económicas catastróficas. Eh, he estado consultando el dato, por ejemplo, en Andalucía los embalses están al 27% y encima les están tocando las narices y sin darle una sola alternativa con lo de... Con lo de Doñana. Y lo único que han presentado es un plan de regadíos esta mañana que, como tenemos, teníamos hoy en casa precisamente un economista experto en este tipo de cuestiones de medio ambiente y ecología, lo más suave que me ha dicho, mira lo que ha presentado el ministro, es una auténtica, voy a ser respetuoso con ustedes, basura, me lo ha, me lo ha dicho de otra, de otra manera. Saludo a mis invitados de izquierda a derecha, don David Gómez, ¿cómo estamos? Buenas noches. Muy buenas noches, Eurico. Encantado de verte aquí una, una semana más. Paco Cecilio, ¿cómo estás? Muy buenas noches, pues fenomenal, estoy fenomenal. Oye, ¿qué tal estáis en los parenquitas? Supongo que estaréis muy entretenidos en tu programa porque menudo leo. Ayer estuvimos un rato a última hora, que estábamos aquí Pilar Castellano, Sergi Fidalgo, que son catalanes, y luego pues todos los amigos, hablando un poco de la rueda de prensa de La Porta. No Vamos, a ver, si trae... los madridistas llevan casi ya 24, casi 36 horas cabreados indignos y yo, ¿Y les, pregunto, tanto? Y yo les pregunto no pero yo les pregunto pero qué eh. pensaban que iba a decir allí en la puerta pero qué pensaba decir no, que hubiera dicho iba algo, a, sali no. a salir a decir que él fue quien mató a Manolete Pues dijo lo que tenía que decir que el Real Madrid es el club del régimen que ha sido el más favorecido en la historia que los perjudicados son ellos que la culpa la tiene Tebas pues dijo lo que tenía que decir a sus socios a su masa electoral a quien le tenía que escuchar es que eso es así y los madridistas no sé qué pensarían que iba a reconocer allí no sé bueno, qué grande eres, Paquito. Gran qué, polémica. Qué bien, qué bien. lo si haces. No por, si no fuera por esas polémicas, ¿de qué viviríamos los demás? ¿Y, ¿Y de qué nos distraeríamos los que estamos hasta las narices de política y, y de economía? Y cuando llegamos por las noches, a veces tan cansados estamos, que nos ponemos algún podcast o escuchamos radio en directo por la noche, que es algo que yo siempre les recomiendo. Consuman información, pero consuman información de medios serios y no de esas basuras que también las hay en, en YouTube o en distintas plataformas con las que la izquierda y la extrema izquierda contribuye a intentar lavarles el cerebro cada vez a menos gente. Ana Velasco, buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Vais bien en Vox? Muy bien. Bueno, pues sí, digo, bien, oye, bien. yo estoy viendo encuestas y porque hay por ahí gente pensando que a pesar de que Feijóo se dispara en flecha, pues que, que Vox se hunde a los infiernos. Yo no me no, presentáis en absoluto. No, dicen descalabro por perder dos décimas. Ya te digo. Y ya. aparte que son encuestas, muchas veces dirigidas para, para inducir el voto. Bueno, Así es que estamos muy tranquilos. Estáis muy tranquilos, me parece bien. Cristiano Brown, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Érico. Bueno, escandalizado de, de la actualidad política. Bueno, tú eres un tío muy bregado en, en la política, además. Tú, fíjate, has, has toreado en plazas muy complicadas. Aquel gran proyecto que pudo haber sido y no fue. Y, y bueno, pues eres un observador privilegiado, aparte de ser un profesional que te has ganado muy bien la vida en la vida privada. Pero supongo que no te sorprende nada de lo que estás viendo. Bueno, la verdad es que son capaces de sorprendernos semana a semana, meses mes, con lo cual ya creo que nuestra capacidad, la mía y la de todos los españoles, de sorprenderse todos ya la cuestionamos y este presidente del gobierno con sus acciones día tras día es insuperable. O sea, yo no sé qué es lo siguiente, pero seguro que nos volverá a sorprender de aquí a hasta que haya unas elecciones generales. De qué vamos a vivir. Luego no os lo voy a preguntar. De qué vamos a vivir los periodistas críticos, ¿no? Los periodistas libres. De qué vamos a vivir el día que este este este señor, este el señor presidente del gobierno retire las fotos del despacho y se pire de una buena vez, que yo creo que cada vez está más cerca está más cerca de lo que parece. Distintas formas muy rápidamente de a través de la TDT, nuestro canal de YouTube, también dos direcciones de Internet, eh, el distrito.es, www.distrito.tv.es, eh, Telegram, eh, hay un canal en Telegram de Distrito, también pues en todas las redes sociales, Distrito tiene presencia, Instagram, eh, YouTube, Facebook, Twitter, etcétera. Eh, tienen un número, como saben, de WhatsApp, 669-728-673, al que pueden enviar un, un mensaje con el texto Quiero Información y les mantendrán al corriente de toda la programación. De, de la cadena, tienen distintas aplicaciones compatibles con todos los sistemas operativos para poder también ver a través de, de su teléfono móvil, de su tablet, o lo que sea, distrito televisión y si nos ven desde los Estados Unidos a través de la plataforma Roku. Les recuerdo también que el Hotel Las Dunas es un lugar mágico en pleno corazón de la Costa del Sol, situado en primera línea de mar en un oasis de... Paz y tranquilidad y enfocado en la salud y en el bienestar de sus huéspedes. Desconecten del estrés y la monotonía del día a día y disfruten de fines de semana de relax. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al bar sin renunciar a la actividad ni a la vida saludable. Descubra Hotel Las Dunas Health and Spa, el más exclusivo de toda la costa del sol. Bueno, vamos a ordenar un poquito el debate. Como ayer ya hablamos largo y tendido de las propuestas eh, del eh, figura eh, del fin de semana, algo que se le había ocurrido a él y que no ha sido más que vender puro humo. Hoy vamos a dedicarle, vamos a empezar escuchando la propuesta que es quizás de momento lo que más espacio han dado los medios, porque... ...porque lo ha dicho él, porque lo ha anunciado el propio líder del partido... ...Alberto Núñez Feijo, escuchando algunos aspectos, se los he condensado... Eh, ...para no eternizar esto, de la propuesta de vivienda del Partido Popular... ...y luego también tengo unos cartones que ha tenido a bien... ...indicarme y señalarme las, las personas responsables de estos asuntos en Vox... ...en los que también se recogen propuestas bastante más interesantes... ...para resolver el grave problema que nadie niega, que lo sea de la vivienda... ...en España y después pues les pongo algunas de las salidas por peteneras... De las ministras que esta mañana han hablado tras el Consejo de Ministros. Vamos a escuchar primero a Alberto Núñez, hijo. Y las políticas de planificación. Por tanto, hagamos un pacto de Estado por la vivienda... ...entre los ayuntamientos, las comunidades y la Administración General del Estado. Hagamos más oferta. Más oferta de viviendas en alquiler. Y más oferta de viviendas en propiedad. Porque si elevamos la oferta... Hay más posibilidades para que los precios bajen. Y en tercer lugar, por supuesto, traigamos seguridad jurídica. Traigamos seguridad jurídica al pequeño inversor que quiere invertir sus ahorros en una vivienda o traigamos seguridad jurídica al arrendador y al arrendatario para que el arrendador conozca sus derechos y el arrendatario los suyos y se establezca un pacto con seguridad jurídica en un alquiler. Y también traigamos ayudas directas. Sin duda. Y sobre todo, suelo. Suelo. Suelo público. Suelo de los ayuntamientos. Suelo de las comunidades autónomas. Suelo de la Administración General del Estado. Y con ese suelo abaratemos el coste del alquiler y el coste de la compra de vivienda a precio tasado. Así sin duda, con todos estos planteamientos podemos construir ese pacto de Estado que los españoles nos están demandando. Bueno, esta es la propuesta del líder del Partido Popular y que, bueno, pues si la demoscopia, salvo la de Tezanos, pues está en lo cierto, junto con el concurso de Vox, porque si no los números no le van a salir, pues será el próximo inquilino de la Moncloa dentro de un año. Hoy, concretamente, por, por no equiparar, porque si, si hubiera tenido una declaración de Santiago Bascal, que otros días sí que la, la tengo de otros asuntos, y en cambio no la tengo de fijo, pues les hubiera puesto también una declaración, un total de Santiago Abascal, luego un cambio en la ley del sí sí, tendremos oportunidad de escuchar a Iván Espinosa de los Monteros y también a Carla Toscano. Pero lo que sí voy a hacer, porque claro, si yo les cuento a ustedes la propuesta del Partido Popular, pues tengo la obligación de hacer lo mismo con la de Vox. Ponedme a plena pantalla, por favor, ponedme ese primer cartón. Eh, voy a intentar resumirlo eh, en, la, en la mayor medida posible. Hay 22 medidas ahí que se recogen en el programa político de Vox. Incrementar medios técnicos y personales de los ayuntamientos en de la redacción de informes técnicos para conceder licencias. Eh, Vox propone promover la implantación de sistemas por los que se digitalice el proceso de tramitación de esas licencias, limitar la exigencia de obtención de licencia previa a las obras de edificación de una planta. Todo esto parece lo mismo, aunque tiene sus especificidades, pero está conducido a agilizar unos procesos administrativos que muchas veces hacen esta y otras cuestiones, como ya hemos hablado, absolutamente quiméricas o imposibles. Promover la instauración de la declaración responsable y de la comunicación previa como sustitución de la obtención de licencia urbanística previa para su extensión en los procesos que sea posible. Bueno, voy resumiendo. Asignación de créditos fiscales a promotores inmobiliarios para que bueno, se pues, eh, pongan en el, en el mercado más vivienda de alquiler social, eh, ex, eh, dejar exentos de tributación las ayudas percibidas para la adquisición o rehabilitación de vivienda habitual. Esto aquí hago yo un pequeño paréntesis, esta gente de la izquierda son unos cachondos porque te dan un, un huevo de subvenciones y un huevo de ayudas, pero luego te piden, no, volvés a ponerme el cartel, por favor, te piden que vuelvas a tributar por ellas. Bueno facilitar acuerdos en materia de reformas y mejoras, esto tiene que ver con los alquileres con más de un propietario, y liberalizar más suelo, pero esto no es que lo diga Vox, no es que lo diga el Partido Popular o Fijó esta mañana en este caso, es que te lo dice cualquier economista o cualquiera que conozca este asunto y que tenga un ápice de sentido común. Por eso el segundo cartón, muy rápidamente ya abro el, el debate, fomentar que los propietarios, Pongan sus viviendas vacías en alquiler a través del incremento de los beneficios fiscales a las rentas de alquiler para los, para los arrendadores. Es decir, en vez de perseguir, triturar y machacar y asesinar civilmente al arrendador, hombre, darle ayudas fiscales. ¿Para qué? Para que ponga más vivienda al mercado y baje el precio. De primero de columpios de economía. Promover la tenencia de vivienda en régimen de alquiler, fomentar la, la colaboración entre las administraciones públicas y privadas y eh, promover las medidas necesarias, entre otras, para garantizar la autonomía de la voluntad de los partes, en la determinación de las rentas en los contratos de arrendamientos urbanos. Muy importante. ¿Qué es esto? Pues oiga, esto es que si yo le alquilo una casa a doña Ana Velasco, ella y yo nos entendemos. Se llama en un sistema liberal y en un sistema racional seguridad jurídica de los contratos. Doña Ana Velasco y yo, dentro de que esté en ley y no violemos ningún artículo del Código Civil, tendremos derecho a ponernos de acuerdo en el precio. ¿Quién diablos es el Estado o un partido político para decirme a mí o a ella lo que me tiene que cobrar por el alquiler y lo que me tiene que e incrementar en función del IPC, que era la referencia habitual... ...pero no obligada, ese alquiler. Empiezo por usted, doña Ana. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo valora estas propuestas de la izquierda? Bueno, ¿Y cómo valora bueno las contrapropuestas de la derecha eh, o, de, o del centro derecha liberal? Es que no son más que cosas que son puro sentido común. Bueno, en primer lugar creo que este anuncio de esta ley de vivienda... ...es completamente electoralista y populista, como todo lo que hace este gobierno...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 Veo bastante sensato el querer hacer una medida que implica a los ayuntamientos y a las comunidades autónomas como un gran pacto de Estado. Lo que veo es difícil que eso pudiera prosperar con diferentes comunidades autónomas, cada una con su color político, pero es la única fórmula de buscar un acuerdo firme. Yo, basado en mi experiencia municipal, estando en una empresa de vivienda, viendo cómo se ejecutan las políticas de vivienda eh, desde un ayuntamiento, en cierto modo, próspero, veo con dificultad de hacer una política de vivienda como la que a mí me gustaría. Yo soy partidario de una vivienda pública, pero en alquiler. Pero es, y siempre lo he defendido. Considero que si hay que dar algún tipo de ayuda para que alguien pueda emanciparse y salir de su casa, es a través del alquiler. El Estado no está para ayudar a que la gente compre vivienda en cierto modo. Porque luego, decir, perdóneme, se ha robado mucho y se ha especulado mucho y todos conocemos el, el caso de un chaval en, en alcobendas que era muy de izquierdas y que era hijo de su padre que luego hacía negocio con ello. Bueno, yo no me refería a ese caso en concreto, solo lo que digo es, no, pero... hacer un parque de vivienda pública en alquiler, los ayuntamientos no quieren hacerlo. Los ayuntamientos no quieren hacerlo porque el mantenimiento de una vivienda a lo largo del tiempo es muy costoso. Entonces, la única fórmula que han encontrado es poner suelo público para la venta de vivienda. ¿Qué pasa? Que el suelo público, este que mencionaba anteriormente el señor Fejo, es finito. El suelo público no, es, no debería ser la fuente de financiación de los ayuntamientos ni la fuente, ni la piedra angular de una política de vivienda. ¿Por qué? Porque hay municipios que no disponen de un suelo infinito. Hay municipios, por ejemplo, que tienen zonas protegidas, que había que conservar. Hay una serie de factores que el suelo público no lo arregla todo. Porque la fórmula del pasado es yo cedo suelo público, con lo cual el constructor, que suele ser una promoción privada, hace una vivienda que puede salir más barata porque los 3, 4, 5 6 millones de euros que cuesta el suelo, lo ha puesto el ayuntamiento. Sí, es una forma de abaratar la vivienda pública, pero es una política cortoplacista, porque el suelo, como he dicho anteriormente, es finito. Entonces, ser ambiciosos en una política de reforma estructural, donde se ponga parques de vivienda en alquiler, es importante que lo lidere en cierto modo en el Estado con coordinación con las comunidades autónomas y los ayuntamientos, porque montar una empresa que gestionen el alquiler, que gestione el mantenimiento de las viviendas, no es fácil para un ayuntamiento. Un ayuntamiento nunca va a querer asumir un coste corriente ligado a una vivienda. Ha perdido 3, 4, 5 millones de euros en un suelo que ha puesto al servicio. No ha podido vender las viviendas y encima tiene que mantener una empresa pública para mantener las viviendas en alquiler. Eso es súper costoso para un ayuntamiento. Entonces, o buscamos una fórmula entre comunidades autónomas, ayuntamiento y Estado que permita dar este parque de viviendas en alquiler, o ese tipo de propuesta va a ser muy difícil de llevar a cabo. Y volveremos al modelo de... Yo dispongo suelo, pongo una vivienda que la vende en unas condiciones a personas más necesitadas, un precio más barato, que es pan para hoy y hambre para mañana cuando se acabe el suelo público. Entonces, hay que tener una visión más a medio y largo plazo cuando hablamos de vivienda pública. Tenemos que buscar un sistema que sirva de verdad para los jóvenes emanciparse y sinceramente, yo creo que si pones un alquiler... Uh, verdaderamente competitivo un alquiler que los jóvenes puedan sufragar, que no solo ya los jóvenes eh, personas divorciadas, que tienen una situación peculiar en eh, la situación familiar o sea, una serie de personas que tienen dificultades para poder vivir solos el poder ofrecerle un tipo de alquiler público asequible, por supuesto pero hay que tener una ambición de país, lo del Sareb totalmente de acuerdo, populista, electoralista las medidas de fejo deberían depurarse en conjunto con las comunidades autónomas y ayuntamientos. Me parece perfecto, como quiero darle tanto a Paco Cecilio como a de David Gómez. Todos los minutos y todos los que quieran y más de los que, bueno, pues, pues han dispuesto, ya que yo soy aquí el tío que más habla en la mesa, pues, pues debería de, de, de, de permitirnos, de fomentar que nuestros invitados, que para eso nos hacen la merced de venir, hablen también todo lo que quieran. Voy a hacer aquí un corte de publicidad para no tener que cortarles y luego le doy minutos tanto a Paco Cecilio como a David Gómez. Volvemos en un instante.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 Continuamos en los intocables de este martes 18 de abril. No tan lejos, eh, desgraciadamente, aún no los hemos podido olvidar, aquellos días horribles en los que tuvimos que estar durante más tiempo del que hubiéramos imaginado, recluidos en nuestros domicilios, haciendo frente a tareas para las que no estábamos preparados: teletrabajo, atención de niños, cuidado de familiares, eh, el hogar, etcétera, etcétera. Tareas que nos pudieron llegar a estresar o a afectar a nuestro sueño. Por eso les presentamos CalPlus de Mundo Natural, un complemento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 no sé si se lo he dicho, creo que no, la web para farmacemundonatural.es Don Paco Cecilio le ha tocado. Eh, ¿Cómo ve usted? Eh, bueno, como ayer lo no hablamos, pues tanto el anuncio del Figura, que es un vendehumo profesional, y bueno, pues los distintos planes eh, que hemos explicado de las dos principales fuerzas de la oposición. De la oposición, digo, racional, no de la otra, de la mugrosa, del Partido Popular y de Vox. Hasta este fin de semana, Eurico. Según todos los implicados y todos los protagonistas en el escándalo que copa portadas y copa periódicos... ¿Cuál de ellos? El de Enrique Negreira. No. El que vendía humo, el que vendía humo, según contaban los, los implicados, el que vendía humo, según ha hablado mucha gente, era Enrique Negreira, que le vendía unos supuestos favores y ayudas al Barça. Bueno, pues hasta este fin de semana. Porque este fin de semana. Era el vendedor de humo eh, por antonomasia. Desde este fin de semana, el figura, como dices tú, figura? le gana en vendehumos a Enrique de Negreira. Porque lo de las 50.000 viviendas, lo único que va a crear entre los jóvenes, que son los que realmente tienen problemas para llegar a la vivienda, es frustración. Porque de esas 50.000 viviendas, hay como 20.000 que están sin hacer. Es sí. suelo. 20.000, ¿eso es vender humo o no? Es vender humo, eso no si lo referimos. Si viviendas en el mercado unas viviendas que no existen, es vender humo. Y otras 9.000 que necesitan urgentísimas reparaciones no, estructurales. 20.000 no existen. 20.000 hay que construirlas. Otras 10 o 12, no me sé las cifras de cabeza, 10 o 12 están ocupadas y el resto están viejas y abandonadas desde hace 20 años. El resto son años. casi chabolas en casi algunos chabola. casos. Que si tú a un, joven, a un joven le das una vivienda y se lo pones a buen precio, pero le dices, oye, mira, es que la casa que podría costar de precio 120.000, o a lo mejor 60.000, porque otra cosa, se está hablando que esas 50.000 supuestas viviendas están en localidades donde nadie quiere vivir. Es decir, claro. Madrid, Barcelona, Sevilla y Valencia no hay ninguna. Es una aldea perdida de Lugo, un pueblo perdido de Extremadura, donde no querría vivir nadie. No me diga usted, no, si tú... no me usted que se nos van a enfadar. A ver si bueno, nos... es igual, Extremadura, Galicia, eh. Murcia, Andalucía, o donde sea, ciudades o poblaciones donde la gente no quiere vivir, claro. o no puede vivir, entre otras cosas, pues porque donde la gente quiere vivir es donde está el trabajo, donde están las industrias, donde están los negocios, y donde está eh, la España vaciada, la Oiga, gente y no y en los los bonitos, Y en los barrios bonitos, bueno. claro, y no todo el mundo puede vivir ahí. Que Entonces, puede, si, una vivienda, si una vivienda que no sea Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, de estas zonas donde eh, la España vaciada o lo poco poblado puede costar la vivienda 60, 70, 80 mil, y le dices al joven, pero tienes que gastar 40 mil en reformarla porque es que la casa está que no se puede ni entrar, pues eso lo único que crea es frustración a la gente. Es decir, ¿Quién vende humo a partir de este fin de semana en este país? ¿Enrique Negreira o Pedro Sánchez? Pedro Sánchez sin lugar a duda, porque lo único que está generando es una manera de vender electoralmente algo, pero que esto es la puntita del iceberg, a partir de ahora y hasta las próximas elecciones nos van a vender... España no, nos van a querer vender Francia, Italia, Alemania, Europa y Estados Unidos Nos van a decir que es nuestro y que podemos hacer lo que nos dé la gana con ella Y que podemos vender parcelas en la selva del Amazonas O sea, te quiero decir que es que todo esto no es nada más que cada semana Por acaparar portadas, por acaparar telediarios, por acaparar eh, salir abriendo un, un noticiero en una cadena de televisión Nos van a vender lo que no están los escritos y nos van a contar lo que no están los escritos Porque todo esto es ganar votos ...intentar ganar votos, intentar ganar votos... ...y como se suele decir, a ver quién la tiene más larga... ...a ver qué, pero a mí lo, lo que me parece más llamativo... De ...don David Gómez es que haya gente que crea en estos anuncios... ...yo creo más bien que lo que hay es gente muy cerril... ...muy obtusa y que como han... Eh, ...o siguen en el proceso este psicoterapico... ...de superar la guerra civil, etcétera, etcétera... ...pues aunque los suyos, que deben ser estos... ...roben, maten, asesinen, torturan... ...no digo que sea el caso, eh, pero aunque lo hicieran... ...seguirían votándoles... ...con tal de que eh, no vengan los farcirtas... Bueno, ...como decía guerra, los farcirtas... Me gustaría decir una cosa que es que al final eh, en todas las leyes... O sea, ...cuando no se sabe qué hacer con algo, la patada va siempre hacia los ayuntamientos... Es decir, al final, ...el ayuntamiento es el que soluciona el problema, lo acabamos de escuchar... Es decir, ...bueno, un pacto de ayuntamientos, comunidades autónomas... ...yo que he sido concejal de Hacienda, es decir, eh, al final sobre los ayuntamientos recaen situaciones que no tienen… Eh, ¿por qué recaer punto uno y punto dos? No tienen capacidad económica para hacerlo y sin embargo lo tienen que hacer. Dicho esto, me gustaría analizar lo de las 50.000 viviendas. Es decir, eh, Saref tendrá muchas más posiblemente. La mayoría de ellas están en zonas donde ha sido robado el cobre, las puertas, las ventanas, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas de ellas están… A medio construir de esas 50.000 viviendas. Les falta pues, el hueco escalera, el ascensor. De las buenas, debe de haber de esas 50.000, y me arriesgo mucho, unas 1.000, 2.000 que estén en condiciones de uso. Es decir, que se puedan usar. O sea, y, se, y son viviendas muy probablemente que han sido embargadas a particulares que han terminado en el Saref y son viviendas que han sido hipotecadas por bancos y que terminan en Saref. En un bloque de pisos en Carabanchel, por ejemplo, por un ejemplo. ¿no? Es decir, eh, pero de las nuevas construcciones, de esas hay cientos de miles sin terminar. Entonces tú no puedes ofrecer al mercado esas 50.000 viviendas así a la ligera, porque lo primero que tendrá que haber dicho, si existe en algún sitio el, ministro, el Ministerio de Economía, decirle, oiga, espere, espere, pere, usted va a sacar 50.000 viviendas, pero ¿cómo las va a poner en marcha? Las tiene que poner en marcha, porque eso necesita dinero. Usted no le puede dar a, a, a nadie una vivienda donde no tiene ni ventanas, porque se las, se las han llevado. Es peor. Es decir, Hoy lo que han dicho en el Consejo es que además a lo mejor los inquilinos van a tener que asumir algunos gastos claro. que serían del, del arrendador. Claro. Entonces, realmente, repito, en uso habrá, pues eso, de las 50.000 con mucho, 2.000. Y, y seguramente <coughs> pase. Dicho esto, luego hay una cosa muy eh, eh, bueno en fin sangrante en el mundo de la, de la vivienda, que es la inseguridad jurídica. Es decir, la inseguridad jurídica en el mundo de la vivienda es absolutamente espantosa. Es decir, la gente que tiene pisos no los alquila Y eso es, eso es una realidad. ¿Y por qué? Pues porque se, se somete a procedimientos, ya no solo para echar una ocupa, ¿eh? o sea, lo de la ocupa ya es, es una anécdota, es decir sino para echar al propio inquilino que ha dejado de pagar o que te Inqui ha pagado, ocupa. ahora lo llaman inquiocupas, el, el propio Inqui inquilino ocupa. que ha dejado de pagar y que a lo mejor te ha pagado el primer mes de la fianza y luego no te ha vuelto a pagar. Sí. Y te has tirado tres años, pero tres años, pagando la luz, el agua, los suministros al señor que no te paga a ti, y no le puedes echar, y no hay un cauce rápido para echarle. entonces se sacaron de la manga el Desahucio Express, que ríete tú. Es decir, el, o sea, eso el Desahucio Express es, es vamos, es, es, es, es, es tremendo. Claro, Ahora te voy a preguntar por eso un entonces, minuto solo un instante. No se puede hacer, no se puede, no se puede eh, mover el precio del alquiler eh, solo porque lo diga Pedro Sánchez. Sino, oye, hasta aquí no. Lo he explicado antes muy bien. Además, al final, eh, lo que ocurre con el alquiler es como con el precio de la vivienda. Es decir, tú puedes vender una casa a 190.000 euros, claro, y a 300.000 si alguien te lo pague. Pero cuando van pasando los meses y no te lo está pagando nadie y pasa el tiempo, al final lo que costaba 190 lo tienes que dejar en 150, que será su precio real. Está es decir, claro. Pues Con el alquiler ocurre exactamente lo mismo. Está claro. Ponedme, Antonio Garamendi, al presidente de... Iba a decir al presidente de los empresarios y siempre me resisto, porque empresario tengo sentado uno a mi izquierda, por ejemplo, ¿no? Pero como no está en el IBEX 35, tengo yo muy claro que Garamendi sea su presidente. Garamendi representa a un 2,5% del tejido empresarial. En cualquier caso, bien, representa a todos los del IBEX 35 y además, bueno, pues, pues eh, siempre es una voz digna de ser escuchada acerca precisamente de un concepto que llevamos, eh, bueno, pues parajando aquí en los últimos días en eh, numerosas ocasiones, las nefastas consecuencias de intervenir el mercado o de intervenir en la fijación de los precios en un mercado libre. Antonio Garamendi. Bueno, nosotros el que se pongan viviendas en el mercado no, no es algo malo, pero bueno, vamos a ver, parece que el efecto de la SARED no es exactamente eh, bueno, decirlo, el propio anuncio, eh, hay, que, hay que evaluarlo porque parece que hay una serie de viviendas que no están en los sitios donde posiblemente se necesita o incluso puede haber una serie de viviendas eh, que no están en el eh, estado de condiciones, es lo que, lo que me he podido enterar. Por tanto, yo creo que esto es así. Otra cosa que es diferente que nosotros no podemos compartir es el intervencionismo en lo que es todo lo que es el mercado, en este caso, por ejemplo, de alquileres, de tal manera que, bueno, que decisiones que parecen muy interesantes que nosotros consigamos populistas y de intervencionismo, lo único que van a provocar es justamente lo contrario de lo que se pretende. Pero bueno. ¿Por qué cree usted que se construye tan poca vivienda social en España? ¿Dónde cree que está el problema? No lo sé, te quiero decir que yo creo que es algo que bueno que se puede, se puede estudiar, nadie está diciendo que no se cree esa vivienda social, posiblemente hay que llegar a los niveles que hay en Europa eh, y por tanto bueno, yo creo que eso es en lo que hay que trabajar, pero insisto, pero dentro de, de este planteamiento de la ley pues está en muchos casos también eh, trufado de ciertas medidas que van precisamente en contra de ese mercado, o sea, y, y en contra de lo que es la propia promoción de las viviendas. No sé si he interpretado bien tu gesto, Paco, ¿querías apuntar algo? Pues yo quería decir que además, que no engañemos a la gente o que no se le engaña bueno. a la gente, la Saref es un banco que se creó, creo que hace 10 años, donde llevan... 10 Durante la crisis o, financiera, sí. Bueno, sí allá y, por que el llevan mucho, y que 2000. llevan muchos años vendiendo todas esas viviendas hipotecadas a gente que no pagaba. Es decir, que... Esto es como un outlet. Cuando tú abres un outlet, pues al principio vende lo bueno, los caramelitos, pero al final, si tú llegas el último que te encuentras allí, lo que no ha querido nadie. Luego siquiera... esas viviendas que, están, que dicen que van a sacar a la venta, que son viviendas que no han conseguido ni regalar. O sea, que son viviendas que no las quiere nadie. La Sarep, en principio, como banco malo que era, yo creo que caramelitos buenos tuvo pocos. En realidad, lo que se creó es para limpiar, para descargar los activos de los balances de los bancos. Pero, los, pero, los pasivos, perdón. Pero, perdona, cuando la Sarep eh, se hace con X viviendas, de esas Viviendas, tú, como si fueran prendas de ropa, lo primero que vende es lo bueno. bueno. Y lo que no vas vendiendo que, es lo que, que está, no quiere nadie. O lo que está en buen uso, si son tiendas, claro, evidentemente. Es lo los buitres, si os acordáis. Es decir, lo bueno se, se vendió a inversionistas. En aquel, en aquel sí, momento. Sí, pero cuidado con eso, que el, ahora resto, decir algo de los fondos buitres. El resto se, se lo ha quedado eh, Saref. Pero claro, cuando hablamos de Saref, dices, bueno, han embargado las viviendas de la promotora, del constructor, tal, tal. Pero repito, lo que he dicho antes en esta mesa, no olvidemos que a la Saref también va. El piso de la vecina nuestra el segundo, que no ha podido pagar su hipoteca a X banco, Todos se ha ahí. terminado embargando y ha terminado en Lazaret. Sí. Ojo con eso. Ojo ojo con eso. Ahora os voy a devolver turno de palabra también de nuevo a Ana Velasco y a Cristiano Brown. Quiero simplemente, y después hacer un mínimo, mínimo comentario, ahora que ha sacado David a, a reducir el asunto de los fondos de los fondos buitre. Escuchen a Nadia Calviño, que vaya papelón, porque está, porque está de economía, si sabe algo, hombre. Nadia Calviño es corto reconstituir el parque público de vivienda y aprovechar al 100% los activos de Sareb. Y hoy he informado al Consejo de Ministros sobre el plan de Sareb para movilizar hasta 50.000 viviendas para alquiler asequible. Hasta ahí, ¿por qué? Y dirán ustedes, no ha dicho nada, simplemente anunció un titular. Claro, el problema es cómo se hace eso y la primera que sabe que eso no se puede hacer y llevamos 40 minutos hablando de esto, es la propia Nadia Calviño. Fondos Buitre, ayer, siempre recurro a mis clásicos y a los amigos, Sina va y entrevista que esta de vivienda sabe lo que yo de termodinámica, Raquel Sánchez, que es una ministra, tampoco la conoce nadie ¿no? y no es la única. Y entonces, claro, viene con cuatro chorradas de argumentario cogidas con alfilerazos, que ...le prepara su gente y tal... ...y se presenta delante pues de Alsina... ...pues que unos días a lo mejor el entrevistador... ...está más transigente y otros días está más... ...toca, ¿eh? ...y entonces dice, claro, porque es que... Y, ...y todo es echarle la culpa al pasado... ...en este caso al Partido Popular... ...aquí lo único que recordamos es que... ...el único que destruyó la política de vivienda... ...en este país fue el Partido Popular... ...que tuvimos que ver, eso sí, le ponen ellas... ...la cosa ahí un poco barroca... ...y la cosa emotiva, no sé si alguna ha leído... ...a Jan no, Austen, no creo que sepa ni quién es la cosa emotiva, y dicen, claro, tuvimos que contemplar, no sé si dijo horrorizados o tal, cómo se vendían las viviendas, aquellos fondos buitre y tal, y la corta al cine y le dice, ya, Black, esto no es un fondo buitre, Blackstone le recuerdo, le recuerdo, claro, que Blackstone y Blackrock, ¿eh? la señor Hills, que se ha reunido el figura, cuántas veces se ha reunido con los grandes capitostes de Blackstone y, y luego además lo publicitan. ¿eh? Y entonces cada vez se queda, bueno, yo no quiero calificar a, a nadie en concreto porque no es este el momento de hacer calificaciones. Dices, oiga, pero si lo acaba usted de hacer. Claro, lo que pasa es que hay que saber de lo que se habla. Segunda cosa, muy rápida, y le devuelvo la palabra a Ana Velasco. Los fondos buitre serán lo que sean, pero han ayudado, ayudaron en su día a la banca a drenar todo aquel problemón. Porque un fondo buitre no es más que un fondo de inversión que es como cuando se dice los especuladores y el mercado y tal, los especuladores son necesarios porque le dan liquidez al mercado, hacen trading, compran y venden varias veces a lo largo del día, todo también serán necesarios los inversores que compran acciones, yo qué sé, de telefónica, de lo que sea, y las mantienen 20 años en cartera, pero pues los fondos buitre también son necesarios y ayudaron a comprar viviendas que a lo mejor quería alguien y muchas que no quería nadie. Y las cuatro que quedan, como estamos diciendo, son las que se ha comido las arep. ¿Y saben ustedes quién? paga la Sareb? Todos los otros, porque es un banco público y es un banco valo. Ana Velasco. Bueno, eh, estoy de acuerdo con lo que dices. Yo lo, lo único que considero que puede ser peligroso es el, el que se fije un precio del alquiler por monopolistas. Ese es el peligro que veo. que, que por ¿Oligopolistas que quieres decir que se pongan de acuerdo, que hagan un por dumping? Por ejemplo, claro, sí. Por ejemplo, pero hay, no hay, sé, con hay legislación aceite, para eso mira, también. Ya, pero con el aceite de oliva, por ejemplo, sé que está y con otros productos ¿no? de agrarios, está prohibido almacenarlos para que no suba el precio. Entonces, claro. Eh, eh, lo digo en general lo que se llaman cualquier... prácticas de colusión de competencia pero eso está muy regulado por Bruselas. bueno ya pero que te quiero decir que eso es un peligro que está ahí sabes a mí que llamen gran tenedor a una a una persona que tiene cinco pisos alquilados pues me parece que no es un gran tenedor para nada entonces pues no. Eh, eso hay que aquilatarlo muy bien. Y yo simplemente digo vigilar que realmente los precios sean libres, o sea, que el mercado se autorregule de verdad, que no haya alguien que, que, lo, que lo esté de alguna manera artificialmente alterando, porque eso es perjudicial. Y luego, por otra parte, después de escucharte a ti, Cristian, tu brillante intervención, que creo que por una parte tienes razón, pero por otra, en, en otros países europeos eh, sí que hay vivienda social que, que la, la promueve el Estado y los fondos buitre precisamente, mal llamados porque eso a lo mejor tiene una connotación negativa, no, pero bueno, fondos, este, pero es terminología pero, financiera ¿eh? sí, en este bueno, caso... pero esos fondos hacen negocio con el alquiler de vivienda por lo tanto, si a ellos les interesa y para ellos es rentable si el Estado o un ayuntamiento lo gestiona bien también le puede sacar una rentabilidad. Y por último, y acabo, otra solución sería la des desgrabación por adquisición de vivienda o por alquiler, que antes existía y que ahora se ha suprimido. La desgrabación, te comentaba antes fuera de antena, que me parece una fórmula correcta. Vamos a hacer un poquito de historia de, de estos fondos buitres para que la gente un poco se sitúe, porque... Eh, el precio que está fijado y fijado por ley es el precio del suelo público cuando tú pones una vivienda a la venta. Y tú tienes diferentes tipos de vivienda en función de la zona en la que está. Pues en la Comunidad de Madrid pues tienes tipo A, zona B, zona C, con un determinado precio fijado por metro cuadrado. ¿Qué ocurrió en nuestro país? Nosotros cuando entramos en la crisis financiera de 2008, 2009, 2010, 2011, empezó a caer el, pie, el precio de la vivienda privada. Ese precio que cayó en picado durante los años de crisis, ¿qué ocurrió? Que el precio que estaba fijado por ley para la vivienda pública se equiparaba al precio de la vivienda privada. Y la gente que tenía una vivienda pública con una serie de condiciones de que no la puedes vender en un plazo de siete años a otro distinto precio, inferioridad de decidió irse al mercado normal y no quedarse con la vivienda pública. Y había muchísima vivienda pública, y te digo, en mi municipio Las Rozas de Madrid, donde Blackstone gestionaba el parque de viviendas públicas del Montesillo, donde decía teníamos las viviendas vacías. Porque la gente no quería las viviendas públicas porque tenían el precio tasado por ley y no, decía me voy al mercado privado y me compro una casa mejor o una casa distinta, una casa que yo quiera, después de ver varias. Entonces, ahí aparecieron esos fondos para reestructurar un mercado financiero que estaba en una pésima situación. Pero esos fondos buitres tampoco eran generosos con los que tenían los inquilinos que sí se mantenían dentro de las viviendas. Y había ese tira y afloja para ver cómo conseguir desde un ayuntamiento que esa gestión saliera bien adelante cuando tenías un fondo interesado en las viviendas, unos vecinos interesados en unas mejores condiciones dentro de sus casas y veías que el mercado de vivienda había caído el precio en picado. Entonces, ahora mismo cuando tú tienes una vivienda pública que tú marcas un precio, porque es las normas de juego de la vivienda pública, el, el precio está marcado y va en el boletín oficial de la comunidad autónoma de turno, con el mercado privado, que ahora mismo, con la subida de tipos de interés, supongo que los precios están estancados y hasta se prevé cierta caída en el precio. Entonces, en un momento dado que el precio del mercado privado esté por debajo del público, volvemos a tener una crisis similar. Por eso ya apuntaba, pensemos en un parque de vivienda en alquiler, para garantizar un alquiler bajo de precio para los jóvenes y para las personas que necesiten esa vivienda, y dejemos el mercado de la compra-venta de vivienda en propiedad, al mercado, al mercado que existe, al mercado regulado normal, para que la gente que quiere ser propietaria de una vivienda. Lo que pasa es que a día de hoy en España la única política de vivienda que medianamente funciona es la vivienda de compra-venta. O sea, se ha aprobado el alquiler con opción a compra, que es otro debate también interesante de entrar, pero es el alquiler con opción a compra. Tiene que haber un fondo por detrás dispuesto a estar los 7 años o los 10 años hasta que se, ejer se ejerza la opción de compra. Entonces, a ver. Es un ¿Quién tema muy interesante, ¿quién complejo. Y es, es por eso el, digo, un pacto es co, de es Estado es el marco ideal para fijar las normas. No, de David, no, de Yo, Un tío mío eh, se fue a Ginebra a trabajar eh, y, se, y se va viviendo la misma casa desde 1975 hasta que murió el año pasado eh, de alquiler. O sea, o sea, es una cuestión de cultura. Lo mencionamos ayer, Pero la cultura no, del alquiler de cultura. que existe en Francia, que existe en Bélgica y que en España no, y eso es una herencia del franquismo. Todos queríamos ser propietarios. Eurico, en España hace... 60 años o los que fuera, sí. muchísima gente vivía de alquiler toda su vida. En, en la mayoría el de las minoritario ciudades de España gana y lo sabe no, no, no, no. Minoritario. Sí, sí, claro, había lo muchas muchas lo casas, pero viendo cómo está el sistema el español, de pensiones, lo primero que nada me planteo la inversión que en que vivienda, que aspiraba como era como ser propietario. Lo no, no hablábamos mira, el otro día con David. y ayer era cierto. Las cajas de ahorros, por ejemplo, las cajas de ahorros Eso es otra cosa. tenían, claro, te daban pero facilidades. tenían unos parques de, de viviendas en alquiler. Sí. A, a precios de renta antigua, que, que bueno, las condiciones sí. eran, ríete tú de lo que quiere ahora Podemos. Tardaría, o sea, no ta el claro, el malvado eh, dictador, tardaría un rato eh, en buscar el dato, pero, pero, ¿por qué razón, por qué razón lo que te digo? Creo que es correcto, porque ¿cuándo se ha podido un español comprar la vivienda habitual, la de la playa, la casa del pueblo? Hace 60 años. Y ahora de eso es de lo que vamos a vivir a lo mejor, o la herencia o la pensión, que estos canallas nos van a dilapidar y no vamos a... Vamos a ver, ni un duro, los hijos y los nietos y los hijos de nuestros nietos, porque el español aspiraba, que es una herencia, a mi, a mi entender nociva, yo he sido para eso muy europeo, eh, eh, eh, era una herencia del franquismo sociológico, pero porque se podía hacer, Ana, porque además es que el pagar la hipoteca suponía un 30% del salario en aquella época, no más. Creo. Mucha más, bueno, mucho más parque de vivienda en alquiler a un precio muy asequible. Pero porque el mercado es estaba intervenido, porque era una, bueno, era pero una pero economía digo, dirigida. Pero que te digo que esa, esa cultura de la que tú hablas, que existe en Bélgica, pues eh, existió aquí, antaño existió. Yo creo que no hay que inventar bueno, la rueda, no yo creo que hay opinar, muchas políticas de vivienda y por eso, eso creo que la fórmula de buscar un gran pacto podría ayudar, podría ayudar a algunos ayuntamientos a alinear el discurso. O sea, señores, no necesitamos que todos los ayuntamientos tengan su propio plan de vivienda pública. Podemos pensar en las comunidades autónomas, esto de que el niño o la niña tenga que vivir al lado de casa, pues tampoco es tan necesario. Pueden vivir en otro municipio cercano que tampoco pasaría sí, nada. Quiero decir, sí, que haya un plan dentro de la comunidad autónoma que garantice ese parque de vivienda, porque igual a un ayuntamiento se le queda muy grande tener claro. que hacer vivienda pública, este luego el de al lado y luego el otro porque invertir en vivienda, el poner una promoción en marcha y hacerlo en buenas condiciones cuesta mucho dinero para un ayuntamiento aunque ponga a ellos el suelo sí. y entonces, si nosotros hacemos la promoción privada que lleva un constructor poner la, toda la inversión al final el constructor va a decir, el lo tengo, no. tengo que vender pues, ¿no? porque el ayuntamiento, La moneda autónoma o el Estado tiene que construir vivienda la Constitución dice que tenemos derecho a vivienda, no dice que la, que la tenga que construir el, el Estado. No, ni tampoco decir, dice que tengamos derecho a vivienda en propiedad. Claro, tampoco esto, lo dice. estos mugrosos Entonces, tampoco lo mencionen nunca. La pregunta el derecho es de, fundamental de la vivienda, sí, pero no la, la vivienda en propiedad. Porque tiene que construir vivienda para vender. Dios, yo yo no estoy o sea, yo no claro, a... yo soy, le para... he dicho que soy partidario de un parque de vivienda de alquiler, pero aunque fuera a entrar en el caso para vender, yo entiendo que tú quieras hacer un determinado número de viviendas para unas determinadas personas que cumplan un determinado baremo. Lo que pasa es que la picaresca es así, y luego nadie nadie revisa por ejemplo los baremos en condiciones de alquiler o sea tampoco es, es fácil sacar a alguien de una vivienda pública en alquiler aunque haya mejorado sus condiciones desde cuando las cedieron a ella o sea, pero yo te digo que viendo las políticas que hay en Europa las políticas, o donde ha habido problemas claramente con el alquiler o sea, miremos la situación de capitales como Lisboa cómo ha incrementado una, a día de hoy una, una, una los precios libre. de la vivienda en Lisboa uno, y el alquiler en Lisboa, o sea, veamos ¿sí? ciudades que están es viviendo imposible. situaciones sí, de sí, pero, tensión sí, pero tendría usted que, que, que analizar la estructura salarial y laboral de Lisboa, claro. porque eso que ha dicho claro, usted fiscal, sí, claro, es que, es que eso ya tronca con el mercado de trabajo, es que hay mucho paro juvenil coño, es que hay mucho niño y mucha niña que quiere vivir al lado de papá y mamá, y que le ofrecen un trabajo en Valladolid y lo rechaza. Sí. Oye, un momento, eso lo ha mencionado también Cristian Vamos a ver, va Cristiano, mí, no. perdona. Hola. Vamos el a ver. Eh, hace muy pocas semanas hemos oído el, el gran plan de la izquierda de que todo... Nuestra vida sí. eh, transcurra de, de 15 minutos. En 15 minutos Una puñetera locura Más esclavos de lo que somos En, en que quedamos, sí, sí. En ver, que quedamos. No, sé si, no sé si estoy percibiendo últimamente en la mesa Paco. Como que tener una vivienda en propiedad O dos viviendas Te iba a preguntar eso, ¿tú eres partidario de la propiedad o del alquiler? Yo de la propiedad, pero vale. lo, ha, lo ha apuntado Cristiano, vamos a ver En un momento de incertidumbre Donde no sabemos si vamos a tener pensiones Donde llevamos cotizando 40 años Y no sabemos si mañana nos va a quedar jubilación. Sí. ¿Dónde está el delito? Que me parece que es que estáis aquí como denigrando. No, no, no. no como no, que estáis no, criticando. No, ¿Dónde no, está no, el delito del eso, señor que te... lleva toda su vida trabajando y que ahorra? Y que en estos momentos tiene en el banco 100.000 euros. Y cuando va a mirar todos los meses la cuenta corriente, le han clavado a comisiones, porque el banco ya te cobra por lo que oh, tienes, perdona. por lo que no tienes. Y la inflación ¿Dónde lleva dos está? años. ¿Dónde ¿Dónde si, vale, si no pero los ¿dónde? has movido, tienes 85.000, ya si no, no tienes 100.000. Por eso, entonces, antes de que en lugar de, de 100.000 tengas 85.000, pues la gente, el refugio, no, sí, no sé ¿cuál es? De eso. Estamos hablando de vivienda pública, Paco. Es no, no, un... estamos, no, estamos hablando de todo, porque no, por ejemplo... Nadie ha dicho que estemos en contra no. de la propiedad no. de la vivienda, al revés. es una maravilla que la gente se pueda comprar que es que los ayuntamientos construyan viviendas Vender. Claro, ¿no? que a lo mejor no es su función. ¿no? Claro, y, mejor no sobre todo, y sobre todo lo que sí que hay que desmontar, ahora sí que me tengo que ir a publicidad, luego si queréis hablamos unos minutos más de esto, hay que desmontar una falacia. Es decir, a mí me decía, bueno, no quiero poner un ejemplo familiar, no sea que luego me ponga en pena la vida y duerma en la caseta del perro, pero hace, hace 20 años me decía, no, 25, 30, cuando me, la única vez que me compré un piso en mi vida, es que alquilar es tirar el dinero por la ventana. Y yo, claro, siempre decía a mi familiar bien intencionado, que tenía una relativa poca poca formación económica, le decía, ¿y qué pasa? ¿Que el dinero te está regalando el banco? Si al cabo de 25 años, que era el promedio de una hipoteca de 20, has pagado 2,5 veces el valor del piso. ¿De qué coño me estás hablando de que alquilar es tirar el dinero? Es que eso no se tenía en cuenta. Pero sí que es verdad lo que dice Paco Cecilio. Es decir, al final, esa va a ser la salvación. Lo cual no quiere decir, lo cual no quiere decir que, sobre todo para gente como mi hijo, que tiene veintitantos años, que aspira a irse un año al extranjero, dos años si le sale una oferta fuera de Madrid a otro sitio, tres años a tal y tal, lo de comprar ahora les cuesta mucho trabajo y al revés, todos los chavales y chavalas que se quejan es que no hay es que no hay trabajo, coño, y les hacen una oferta en Noruega o en, o en La Coruña, no claro, porque y eso está estadísticamente, hay estudios y los buscaría también demostrado de que la gente no es que quiera vivir en su ciudad. Tiene un libro muy bueno, Daniel, la calle, en torno a esto, que se llama Acabemos con el paro. Recuperadlo, porque le dedica casi un capítulo a esto. Es que quieren vivir a dos manzanas de papá o de la suegra. ¿Sabéis para qué? Para ir haciendo la cosa... Pues, claro, como las cosas están como están... ¿No me parece mal? No me parece mal, pero que luego no sé que de gente que hay paro juvenil. Porque para que el mercado de trabajo funcione, tiene que haber flexibilidad. Ah, bueno, eso sí, hombre. Eso a es ver, lo que estoy queriendo de que decir, a ver si me explico. No, hombre, evidentemente, claro. lo, ideal es, lo ideal es poder vivir la vida que tú quieres. ...tener trabajo y estar cerca de tu familia si quieres... Pero hay muchísima gente yeah. que se va de España. Muchísimos jóvenes. Ana y, que Ana se y que te dejen vivir. Y que no te tenga que estar diciendo todo el día si puedes fumar o no puedes fumar. Ahí si puedes estamos, comer carne o no puedes comer carne. Todos. Si puedes comer pollo o no puedes comer pollo. Si la casa tiene que ser en alquiler o en compra. Si la casa la puedo alquilar no no, Y si la alquilo, ¿a cómo la tengo que alquilar? ¿Y cuánto tengo que subir la renta? ¿Y cuánto no, y cuánto no la tengo que subir? Por claro. Dios, que nos dejen en paz. Que nos dejen decidir. Que nos dejen vivir. Que nos, nos, dejen, que nos dejen vivir. Un instante de publicidad, regresamos y ya dejamos este tema y abordamos otros asuntos de la actualidad política.